Buenas tardes, ministro. ¿Cómo le va? Sí, un, un saludo a toda la audiencia. Le agradezco, ministro, por, por esta entrevista que consideramos importante para que nos pueda ayudar a entender el impacto de las medidas que se están tomando a nivel económico, cómo se las va a ejecutar. Y bueno, anoche hemos conocido dos medidas puntualmente, ministro. La primera es la creación de, o la aprobación de la canasta familiar gratuita que se va a otorgar otorgar a 1.600.000 familias de Bolivia. Ministro, ¿cómo y cuándo se puede ya aplicar eh, la ejecución de esta medida de entrega de las... ¿Serán efectivos? ¿Serán con canastas? ¿Cómo va a ser, ministro? Eh, bueno, esta medida de la, de la canasta familiar ya completa un ciclo de varias medidas que se vienen dando a los distintos de la sociedad boliviana, tratando de abarcar la mayor cantidad de, de beneficiarios que permita eh, apoyar el apoyo, por así decirlo, que está teniendo la población con esta lucha contra el coronavirus. Yo decía esta mañana de que la verdad que el coronavirus y con esa información que acabas de dar, ha, ha puesto de rodillas a economías tan grandes como la de Estados Unidos, como la China, como las de Europa, y ha mostrado la debilidad de sistemas de salud que se consideraban eh, bastante consolidados y de un servicio hasta cierto punto muy eficiente en estos distintos países. Sí. Creo que estamos ante un problema muy complicado y lo que hemos hecho en Bolivia es, eh, con la dirección de la presidenta Yanina, es ir adelantándonos en todas las medidas que se dieron. 10% para tema de presupuesto para salud, que fue una primera medida, sin que tengamos el problema del dengue, que fueron más de 35 mil afectados en, a nivel nacional, con un 60% en Santa Cruz, y ahora el coronavirus. Estas medidas que se han ido tomando, por ejemplo, del bono familia, y ahora se complementa con la, con la canasta familiar, va orientada más que todo a personas que no tengan ningún beneficio de ningún tipo, ya sea del Estado o sea salarial, tratando de llegar a la mayor cantidad. un bon ministro, porque, lo, que no ten, lo que no tenga un salario estable... Eh, sí, efectivamente. Ni ingresos tampoco. Pasa, uh -huh. Tampoco, porque ¿Por? hay muchas personas y tampoco se ha tomado en serio en Bolivia el hecho del sector informal. Hay un sector informal, cuenta propia, que es parte del sistema, pero lógicamente en muchos casos no no está en el circuito económico directo digamos de beneficio No está como banco Beneficiario de un banco, de un sueldo, y esa gente también está sufriendo el embate de lo que es esta, esta emergencia sanitaria que se viene dando. Perdón, ministro, para tenerlo ¿Sí? un, poquito, un poquito más claro, le, le voy a dar un ejemplo. Un mototaxista tiene un ingreso, digamos, pero en esta cuarentena ha dejado de trabajar. Un vendedor ambulante debe tener un ingreso, pero en esta cuarentena ha dejado de trabajar. Un albañil, por ejemplo, que es contratado o a veces no ha dejado de trabajar, ¿a esas personas les llegaría este beneficio? Efectivamente ese, ese es el sentido de, de, la, de la canasta familiar y lógicamente lo que se está haciendo acá, primero el producto es nacional apoyando también a todo lo que es la industria nacional o lo que son el, eh, la parte de, de los productos que van a estar, que son productos secos y también eh, va a incorporar un porcentaje de recursos que va a estar alrededor de los 400 millones de bolivianos que apoyan todo este problema que hay de baja de circulante, una menor actividad económica. Y Perdón, ministro esa, esa cifra, contestando... disculpe, disculpe, ministro, esa cifra es importante. 400 millones se destinarían para este, este bono de canasta familiar o esta canasta familiar. Hoy, eso es lo que más o menos hemos perfecto. calculado en este momento. Tengo una, eh, una pequeña confusión por, por un dato que leí hoy día. Se decía que va a tener un monto de 400 bolivianos por canasta. ¿Es así el monto? ¿400 bolivianos sí, por efectivamente, ah, también, eso, también. Es toda, eso lo estamos reglamentando, dependiendo ya. de los productos y seguramente, pero va a estar alrededor de, de ese monto, puede ser más o menos, en el cual ya el Ministerio de Desarrollo Productivo está trabajando en todo lo que es el tema de los productos y la conformación de la canasta. Se está reglamentando también, esperemos tenerla lo más pronto posible y lo más pronto posible también comenzar a entregarla. Pero esto complementa lo que también ha sido el, el bono, bono familia que va a casi 1.500.000 niños donde también se incorpora en el sector informal, no informal, porque el que tiene un hijo en el colegio fiscal o de convenio también se beneficia. Lo que hemos tratado es universalizar el beneficio con todo este tipo de medidas económicas que van a básicamente de apoyar toda la pérdida que han podido tener por la bajada en la actividad económica. En Seco este tema, ministro, sí, en este tema de la canasta gratuita, ministro, usted decía que van a ser productos secos, eh, ¿a qué se refiere? Ahí no entraría carne. Eh, eh, sí, no, eh, yo creo que ahí el tema de productos secos está viendo la conformación, estaría más que todo el tema de, de fideos y algunos otros productos que no sean perecederos, que permita también complementar con algún otro producto que se lo puede conseguir. Porque la cadena productiva, sobre todo las de frío, carnes, pollos, que se está manteniendo, seguramente va a estar. Pero eso necesita una cadena de frío, en la cual sería más complicado el tema de la distribución. Por lo tanto, lo que se está tratando de incorporar es alimento fácil y fácil de preparar. Entonces, bajo ese aspecto, complementa todos los otros bonos, el tema también de las reprogramaciones de crédito, también en el tema de la rebaja de, del, del el pago que va, va a hacer el gobierno de la luz eléctrica, hasta un consumo de 120 bolivianos. Que es una buena cantidad, aproximadamente dos millones de personas que se pueden beneficiar y sería por tres meses. Y tres meses de pago también ...por el 50% del agua potable de facturas también de menor monto... ...en las cuales sean beneficiarias los hogares de menores ingresos. Volviendo un poco a la canasta, que esto es muy esencial, ministro... ...¿Usted en qué tiempo cree que se podría ya aprobar esa canasta o entregarla? No, yo sé que no está reglamentado todavía, pero ¿cómo se entregaría, se exigiría carnet de identidad... ¿Se entregaría directamente antes de la cuarentena, después de la cuarentena? ¿Qué es lo que se ha pensado ahí, ministro? Yo creo que esta, esta canasta familiar es fundamental para, para este grupo de personas que han sufrido. La, se está tratando de reglamentar lo más rápido posible y también en la selección de los productos y proveedores que sean nacionales, lo cual facilitaría mucho el tema de, de su conformación y posterior entrega. Entonces... Esperemos nosotros, estamos trabajando un poco a marcha forzada para poder tener ya especificado, esperemos en el más corto plazo posible, tener todo este contexto que es una manera de llegar a los sectores más desprotegidos en este momento y tan necesario ¿Los que van a ser beneficiados con esta canasta ya han sido identificados los hogares o están todavía ustedes identificándolos? Estamos en un proceso de identificación, o sea, hay, por ejemplo, en el tema de información que puede tener el INE, que puede tener la misma institución, algunas asociaciones. Entonces, se está haciendo toda esta, se está conformando toda esta información para que, por ejemplo, tampoco quita que eh, si tienen un bono, un niño, que un hijo que tenga en colegio que recibe, por decir, 500 bolivianos, pero la madre o la familia no tiene un ingreso, puede también acceder al tema de la, de, de la canasta familiar. Entonces, es un trabajo que se está haciendo entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, también el Ministerio de, también de Desarrollo Rural y Tierras para determinar también en el área rural cómo se va a hacer el tema de la entrega entonces es un trabajo conjunto porque es una logística bastante eh, grande que se va a tener que tener y pensamos tenerla lo más rápido posible. En esa parte del bono familiar para los estudiantes de primaria y educación inicial, porque también se aprobó para fiscales y educación de convenio, ¿Hay la posibilidad de adelantar cuanto antes, ministro, eh, antes de que concluya la cuarentena? Ayer me preguntaban eso, ¿no? Si el bono familiar para estudiantes se lo puede adelantar considerando que hay mucha premura para algunas familias. Sí, eh, en eso solamente vamos a esperar la lista de los estudiantes al 31 de octubre, que es de todo, de todo el mes e inmediatamente. Ahí existen todo, todos los antecedentes y todos los sistemas por los cuales se han pagado varios bonos de... De educación, también está el bono de la renta dignidad. O sea, hay todo, todo una, todos los sistemas los cuales se pueden aplicar perfectamente. Por lo tanto, eso puede realizarse, yo diría, rápido mediante el sistema financiero o como se hace directamente en el pago que hay del bono de educación. Sí. Eso lo vemos más factible y esperemos se que puede él, hacer rápido. pueda estar casi de, casi de inmediato, entre comillas, considerando todos estos datos que hay que tener. Seguro. Ministro, otra, eh, para, solo para tenerlo claro, estos 400 millones que van a destinar a la canasta familiar, ¿de qué fondos se, se han obtenido? Eh, ¿De dónde provienen? En el presupuesto. A ver, eh, hemos encontrado nosotros que los niveles de corrupción que tenía el MAS en todo el sector público eran muy altos. Lo que se ha hecho es toda una revisión del gasto que se tenía. Por ejemplo, en, en combustible, en tres meses, se han ahorrado 220 millones de dólares. ¿No? Nos explicamos de qué manera podíamos estar consumiendo tanto combustible, nadie controlaba en el gobierno del MAS, porque el combustible que se importaba era muy alto eh, en, en el tema de volúmenes, han bajado los volúmenes, por lo tanto, ahí hay un ahorro en tres meses que tiene el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, 220 millones de dólares que ya no se van a pagar en combustible, y se está garantizando también este combustible a mejores precios y sobre todo de mejor calidad con otras empresas que están proveyendo el, el producto. Y así, algunos proyectos en los cuales también se va a postergar el pago que estaban cargados al Tesoro General de la Nación, y que en primera instancia se presentaron como que tenía financiamiento externo. Está claro. Sí. Todos los gastos de avión, eh, todos los gastos corrientes que hay, no se están comprando en este momento ni equipos, computadoras, absolutamente nada, que era algo normal que se vaya sobredimensionando en el Estado. Entonces, con todos esos ahorros estamos comenzando a trabajar con todos los... Ese, ¿Alguien, alguien sugirió, dios, ministro, La reducción del sí. déficit de 9.5 que se tenía programado, lo hemos bajado a 7.2 y ese monto que ha quedado ahí es el que estamos utilizando en este momento para cubrir todos estos bonos. Sí, está claro. ¿Alguien sugirió, ministro, en algún momento que si fuera tan necesaria y urgente y la prioridad de la atención de salud, de alimentación, hasta se podría vender el, pre el avión presidencial, por ejemplo? ¿Qué opina usted? Sí, efectivamente está dentro de los, de los, está dentro de las alternativas que hay de seguir reduciendo el tema del gasto, porque qué es lo que sucede? También fíjese que a nivel mundial solamente Europa está colocando el Banco Europeo casi 720 mil millones de euros, si no me equivoco, para todo lo que es el coronavirus, lo mismo sí. está China y los organismos internacionales también. Sí. Porque es un problema muy, yo diría muy grande que ha afectado toda la economía internacional, lo cual... Ministro, va a permítame, perm si sí, es importante lo que usted está diciendo, permítame, sin embargo, me gustaría tocarlo ese tema ¿no? de fondos internacionales, pero permítame agotar un poquito este tema de urgencia que son las canastas, los pagos de bonos. En el pago del bono familiar para estudiantes, alguien, un papá de, un, de una persona con capacidades especiales, me preguntó si su hijo puede acogerse a, a este bono, que su hijo eh, tiene capacidades especiales. Eh, eh, Se ha considerado porque hay los, las personas con discapacidad, sobre todo hay temas de discapacidad leve o de acuerdo a otros grados, tienen también un bono que pagan los municipios. Entonces, si él está asistiendo a la escuela por el momento, el, el bono es para aquellos, eh, aquellas familias que tienen uno, dos o tres hijos en el colegio. Muy el tema de la discapacidad tienen recursos especiales, hay un fondo especial que en su momento salieron de lo que fue lo recortado a los partidos políticos, es con lo que se atiende el tema de la discapacidad pero también se están analizando los distintos sectores, cuál es el comportamiento. Los recursos para pagar las facturas de luz y de agua durante estos tres meses, ¿también provienen de esos ahorros de, que se han aplicado? ¿O sí, no, efectivamente, se... en primera instancia, eso es lo que estamos eh, utilizando, se ha creado un fondo y también el 10% de salud que con el 10% que se tiene en el presupuesto general de la nación, no queremos descuidar porque esta emergencia sanitaria en este momento necesita el, la atención también de los hospitales. Más de 50 años, Sufí, sí. nadie atendía el tema de salud, por lo tanto, nos agarró un poco descuidados, así como a muchas partes del mundo que se supone estaban preparados. En Bolivia, efectivamente, no se había hecho un trabajo serio en el tema de, del sector de salud. Por ah, lo sí. tanto, estos recursos que se están en este momento invirtiendo, creo que son la base de lo que es atender primero por la vida, atender en los hospitales, atender inclusive la llegada de esas personas que están saliendo de Chile, que están viniendo de España, que están viniendo de Argentina, retornando a su país, porque definitivamente también el tema laboral sí. en otros países se está complicando y está afectando a compatriotas nuestros. Quiero preguntarle de eso, ministro, la salud de las, las empresas, quiero preguntarle, ya que lo está tocando el tema, la salud de nuestras empresas bolivianas. Fíjese, en Estados Unidos ya en dos semanas van pidiendo tres millones de personas una asistencia por desempleo, y aquí probablemente vamos a tener lamentablemente esa figura. Las empresas en Bolivia, algunas de ellas están pidiendo, además del de auxilio impositivo que ya se le ha aprobado, están pidiendo que se le dé auxilio en lo que corresponde a aportes sociales, por ejemplo, las AFPs, las cajas de salud. ¿Hay posibilidad también de ahí considerar algo en AFPs y cajas de salud para las empresas? Estamos analizando. Si usted se fija, hemos ido tomando las medidas conforme ha ido avanzando sí. el, el tema primero de las epidemias. Primero el dengue que ha sido atendido, también salimos bien, esa primera fase, ahora con el coronavirus, que tenemos 39, creo que han habido dos más, por lo tanto 41 en este momento, pero son uno de los países más bajos. Estamos viendo conforme va evolucionando el tema del coronavirus y conforme va evolucionando también la economía, primero mantener la estabilidad que hemos tenido hasta ahora y la otra es darle las facilidades a lo que son empresas, y sobre todo al sector productivo nacional, para que pueda seguir abasteciendo el tema primero alimentario y después la parte de servicios Entonces, no es que aquí se para y, se, y dejamos a ver qué sucede. Es sí. más, en muchos casos vemos que la China, un poco viendo en la perspectiva, la China casi ha solucionado el problema del coronavirus y lógicamente está comenzando a reactivar su economía. Estados Unidos, el presidente Trump piensa que por encima de la vida de las personas en vez de que estén sufriendo lo que usted está planteando la, el cierre de empresas, esto parece que ha puesto una fecha el 12 de abril para reactivar la economía independiente del coronavirus hacer una experiencia especial la que se va a dar porque en otros países está más complicado como ser España, Italia sí. y lógicamente, seguramente ahí el tema de reactivación económica también va a tener una reactivación a nivel internacional. Eso es lo que esperamos. Y todos los recursos que se puedan ir generando en organismos internacionales, países, que comience una recuperación en el más corto plazo posible. En conclusión, también se está analizando el tema de cajas de salud y de AFP en el ámbito de auxilio a las empresas. Ver ahí algún tipo de desahogo. Se está analizando. Podemos concluir ahí. Sí. Perfecto, eh, no hemos dejado de la presidenta es buscar todos los mecanismos posibles para que la cadena productiva y sobre todo el nivel empresarial, sobre todo los pequeños y medianos no sufran el impacto hasta llegar al tema de cierre o alguna eh, alguna, alguna pérdida mayor que no se pueda controlar. Entonces hay, hay un... están haciendo los análisis sí. para ver qué medidas más van a tomarse Mientras vamos saliendo de este problema La última medida es muy dura Ella misma, la presidenta Nos dijo de que es muy dura Y efectivamente es muy dura Pero creemos que es la única manera De luchar por la vida de las personas A mí me preocupa, por ejemplo Que usted informe en este momento Que un muchacho de 17 sí. años Ha fallecido en Estados Unidos Así es. Lo cual quiere decir Que el coronavirus No es solo a las personas de la tercera edad O personas mayores en las cuales estamos cuidando ni en los niños de primera instancia está yendo a distintos niveles y lógicamente eso es muy complicado si esto se matifica Ministro, el tema del empleo, por un lado la COP plantea blindar a las empresas para que no se despidan trabajadores en esta etapa ya posterior a la crisis por el otro lado los empresarios están pidiendo congelar el incremento salarial para mantener y preservar los empleos que hay yo quisiera conocer cuál es su posición en relación a estas dos posiciones distintas, ¿no? Mantener y congelado el salario para no arriesgar más el empleo o, por el otro lado, blindar el, los empleos en las empresas desde el punto de vista jurídico. El, el tema de fondo aquí, Tufi, es que estamos viviendo un, un fenómeno del coronavirus jamás visto en la historia del mundo. Y los efectos que pueda tener es hacerle seguimiento diario para ver por dónde se pueden ir solucionando. No es lo mismo que cuando usted se sentaba con seis veces más plata a negociar un aumento salarial. Aquí lo que se está viendo es que es un problema mundial y nosotros somos parte de ese problema mundial y tenemos que ir analizando diariamente el comportamiento y buscando las soluciones que más le convengan al país hacia un norte que es la estabilidad económica, tratar de mantener los empleos hasta donde se pueda y también buscar el tema de crecimiento. Pero en las condiciones en que tenemos en este momento la caída de los ingresos, por ejemplo, por hidrocarburos, por minería. El sector minero es uno de los más golpeados, porque al dejar de comprar China eh, productos mineros, oh, lógicamente se ha venido abajo. Y ahí hay un gasto bastante grande en el sector minero, que hay que comenzar a revisarlo también, si este sector va a recuperar más adelante perspectivas, o en todo caso lo que se está haciendo es buscar una vez en la recuperación, también fijar una política muy clara de inversiones directamente, ya sea del Estado como también de inversión extranjera que pueda reactivar la economía. Pero eso es a un seguimiento diario. Así como ahora tenemos una fecha clave al 15 de no movernos, de apoyar el tema del coronavirus, igual se sigue trabajando diariamente viendo los efectos de lo que está sucediendo en este momento por ejemplo, sí, sí. vamos a pagar sueldos y salarios a partir de lunes Correcto. con el problema de que tenemos horario restringido de la banca pero se va a cumplir con todo hay que pedir paciencia a la gente a todo el mundo se le va a pagar están garantizados los recursos pero son condiciones especiales por el horario de 8 a 12 que tienen los bancos y en el tema de agencias ya está garantizado el pago de sueldos y salarios y sobre todo... Por vía bancaria, de mismos, ministro. No, programación de años Perfecto. De Por vía bancaria, entonces, se va a asegurar el pago. ¿No? tiene que sí, ir la, las personas a, a cobrar a los bancos. No hay para qué cambiar el sistema que ya, ya se tenía. Hay un alto Perfecto. nivel de bancarización y estamos tomando medidas especiales, sobre todo para las personas... Eh, ¿Jubilados? Eh, a los que son jubilados y rentistas. La renta de dignidad hay, también, ¿no? Sí, sí, sí. la renta de dignidad... Porque ahí sí se ha hecho una autorización excepcional para que un hijo o una hija, un sobrino, una sobrina, un nieto, una nieta, o una carta original eh, firmada por el más internet el del beneficiario, o con la huella digital, que viene a hacer una declaración jurada, pueda cobrar para que las personas mayores no, puedan, no, sí. no vayan a los bancos, porque las personas mayores a 65 años. Están muy expuestas y lógicamente es un grupo vulnerable. Que Mi, no ministro, dar problemas. Sí. ministro, entonces el Fíjate. lunes desde el lunes se paga el sueldo, renta a jubilados también y renta a dignidad sí, también. Uh -huh. Sí, todas, todos los pagos como se hacían, eh, generalmente el primer día hábil de mes, que es primero y dos, se van pagando, pero también entre el 30 y el 31 se pagaba a Benemérito entonces, después vienen Fuerzas Armadas, Policía, sí. Magisterio, y todo está garantizado. No hay por qué desesperarse ni preocuparse. Lo único que en los depósitos que hay en cuenta, lógicamente, ahí lo único que hay que hacer es tener un poquito de paciencia y no, eh, no aglomerarse, porque estamos sí. en una etapa bastante complicada. Ministro. Y fíjese usted que sí. en Bolivia, perdón, Tupi, Siga, gracias a Dios todavía no tenemos ningún ningún fallecido. Esa es. es una bendición de Dios que Bolivia no tenga fallecidos, a pesar de todas las limitaciones que hemos tenido en salud, porque a ningún gobierno le interesó el tema de hacer buenos hospitales y crear las condiciones para atender la salud de los Ministro, Bolivia. quiero hacerle un par de últimas preguntas vinculadas a, a, al contexto internacional, incluso, a, Ministro, Bolivia no está entre los países más pobres, y el FMI y el Banco Mundial plantearon que los países más pobres sean eximidos del pago de la deuda externa. Eh, ¿Qué posibilidades hay de gestionar, eximirse del pago de la deuda externa, no, están, no estando ya entre los países más pobres en ese listado? Eh, a, la larga, a la larga o a la corta, los países grandes, los países medianos, los países chicos, los pobres, no pobres, Van a tener un golpe muy fuerte en su economía y van a necesitar reestructurar su deuda. De una o de otra manera, Bolivia es un país chico. Lógicamente, algunos hemos pasado a ser un país de ingresos medios, pero en el corto plazo puede ser un país también, si volver a muy fuerte, volver a ser pobre, que era sí. lo que estaba sucediendo desde el 2013. ¿Cuánto Porque es la deuda, perdón, era... ministro, externo aproximadamente de Bolivia? La, la deuda externa está alrededor de 11 mil millones de dólares en este momento. ¿Es ya, muy, muy agobiante están, para esta coyuntura? No, por el, por el momento no es eh, agobiante porque existen los mecanismos con los cuales con estas restricciones y esta reducción de gasto y, y si bajamos el tema de la corrupción puede ser controlable. Pero seguramente para más adelante el tema de inversiones mayores vamos a tener que tener una apertura de la economía a inversión extranjera, porque las condiciones en que se trabajó antes de diciembre, antes de octubre del 2019, lógicamente el Estado se sintió todopoderoso y no había sido así, se cayeron los precios y se cayó también parte de la economía boliviana. Ministro, ministro, hoy, se han, sí. ministro hoy se han reunido los países del G20, los más ricos del mundo, y han planteado 5 billones de ayuda para la pandemia. Eh, en ese sentido, Argentina ha planteado crear un fondo mundial contra la pandemia. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué puede hacer Bolivia? ¿Puede ser tomado en cuenta en esto? Eh, Bolivia, como es parte de todos los organismos internacionales, Banco Mundial, CAF, BID, eh, en este caso, podemos tener nosotros fondos monetarios, podemos también acceder a fondos. El Fondo Monetario Internacional ha creado 50 mil millones de dólares para atender el tema de pandemia para para los países, la CAF ha creado 2.500 millones entonces yo creo que acceder a todos estos a, estos a estos fondos lo tienen que hacer todos los países la ventaja de Bolivia que no es una economía grande por lo tanto los requerimientos en proporción a lo que es su economía pueden ser en el momento en que se habiliten estos fondos entrar al tema para recuperar el tema de la economía o recuperar los costos que, están, que estamos incurriendo en este momento con el tema del coronavirus. Me queda un minutito en más, este ministro. Momento, sí. Me queda un minutito más. Sí. De... Adelante, sí. perdón. Eh, lo cierto sí. es que podemos acceder a esos fondos, intentar acceder en concreto. Una pregunta eh, no, más, no, mi... no. Sí. Ajá, dígame. Podemos acceder, eso ni duda cabe. Somos un país Dieficien que somos diarias. parte, estamos pagando la, la deuda externa, eh, eh, tenemos un pago de de aproximadamente eh, a, eh, tenemos un de 90, 100 millones, se están cumpliendo con todos los pagos. Por lo tanto, el país está ahí presente, porque al final es una está la fe del Estado en toda la deuda. Sí. Ministro, al nos mostrar seriedad en el pago, también estamos mostrando seriedad, de que se están tomando las medidas correctas para poder salir de ese. Ministro, problema par, que ministro Parada. Es importante. Sí. ministro Parada. ¿Y las reservas no se han tocado? ¿Están bien de momento? No, por el momento las reservas eh, se están manteniendo alrededor de los 6 mil millones de dólares. Hay la confianza en, en, en el sistema financiero que es sólido. ¿Los Entonces, depósitos también se van están bien? Trabajando, los depósitos están, de banco, sí. ¿Los depósitos de eh, bancos no, también? No ha, subido, no ha sufrido una, una salida como, por ejemplo, la que tú tu, tu, en noviembre. En noviembre, sí. Entonces está dentro de, lo, dentro de lo normal. Y una Entonces buena señal es la, la pausa financiera, ¿no? La buena señal que ha dado la banca de tres meses, por lo menos, de pausa financiera. Algunos bancos. Sí, y, sí. y ahí, por ejemplo, la, el gobierno solo ha dado la línea general de dos meses que dejen de pagar capitales. Pero, por ejemplo, hay un banco que ha pasado a todos sus clientes y le ha dicho, no se preocupen de pagar hasta junio. El Banco so, Unión, ¿qué va a hacer, ministro? Tema. Disculpe. El banco... Ajá. ¿Perdón? Perdón, ¿qué va a hacer el Banco Unión, que ya es más un banco público en relación a esto? No, el Banco Unión tiene que tener la característica y la eficiencia de un banco privado. Por lo tanto, ya está tomando las medidas. Por ejemplo, tenemos un grupo muy fuerte de pequeños productores, que ascienden entre 60 mil a 70 mil productores. A ellos automáticamente se les ha hecho la reprogramación y no va a haber ningún problema. Entonces, mucho más como banco público, pero con, tiene que tener la eficiencia privada, se están tomando las medidas para que el sector beneficiario de esos créditos, sobre todo pequeños y medianos, tengan también las ventajas de esta reprogramación de deuda. La última pregunta, ministro, se me fue el tiempo, da para un programa entero con usted por tanta, tantos temas tan importantes en la economía, la verdad, muchas gracias por atendernos más bien. Ministro, una pregunta muy práctica que me hace un, un oyente, me dice si la canasta familiar se va a distribuir por departamentos, por igual o por población. No, se va a distribuir por, eh, por población, o sea vamos a identificar las poblaciones que están en el nivel rural y en el nivel urbano con las características que hemos establecido, de menores ingresos, que no sean asalariados, que no tengan beneficios del Estado directo, y lógicamente aquí hay un aspecto que se va a distribuir a ese grupo, a esas familias que no tienen esos ingresos. Uh -huh. Pero lo más importante, UFI, es que con el 10% del presupuesto estamos fortaleciendo el seguro único de salud como eje ordenador presupuestario y eje, ordena, eje ordenador de servicios, que antes cada uno iba por su lado y ahora con el seguro único de salud y esta, y esta garantía que hay de que hay el 10% para el presupuesto general del Estado le da la posibilidad a todos los bolivianos de poder ser atendidos en caso de que se llegue a un extremo de contar con esta enfermedad o cualquier otra enfermedad que se tenga. Estamos mejorando la infraestructura de hospitales, estamos equipando todos los hospitales, se están haciendo compras, se están haciendo entregas y lógicamente es un trabajo integral con prioridad en salud, pero sin descuidar también la estabilidad económica Empresas pequeñas, medianas y grandes y el aparato productivo nacional. No lo puedo dejar ir, ministro, sin tocar el tema de los alquileres. En otros países se están haciendo pausas de pago de alquileres. ¿Aquí qué se puede hacer? Eh, eso está en análisis. No hemos tomado todavía una decisión porque al final es una relación privado-privado. Claro. Entonces, y es, eh, en eso no hemos querido todavía hacer una intervención porque hay otras áreas prioritarias. Por ejemplo, como reducir el agua, pagar tres meses, como reducir o como pagar la luz también para que las familias no tengan que pagar y tener menos liquidez. Entonces, estamos cubriendo lo más prioritario y creo que en algún momento, tanto los que alquilan como los, eh, los alquilantes van a tener que sentar en algún momento y buscar algunas alternativas y seguramente nosotros también estamos viendo las opciones que se puedan presentar más adelante. Muchas gracias al ministro por esta importante entrevista con usted hasta pronto. Bueno, un gusto y Igualmente. gracias a su por la oportunidad con su Gracias a usted Está con Gracias a usted Está con Gracias a usted Está con tu Gracias a usted